Don Zara mismo está pendiente de judici tenemos judicial el 28 de octubre. Eh, Vamos a hacer una conciliación previa a la vía judicial, donde no es va a arribar a cap acord amb con la empresa, porque la empresa no está dispuesta a hablar con la trabajadora, y en aquest judici es diri, mira, si, como nosotros elegamos, nos encontramos ante una vulneración de derechos fundamentales, fundamentalmente del derecho a la igualdad y no discriminación para el de ser para per raó de género de la Montse, y también pel su derecho a la libertad sindical, para ser una militante sindicalista de la CGT.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 Pinta que en esa negociación esas medidas que está planteando la CGT se vayan a acabar implementando. Sí, que es verdad que en la monce donde es como un paradigma eh, una vulneració de una vulneración de derechos fundamentales para exercir el el dret a la libertad sindical. También hubo en vista a otros trabajadores y trabajadoras. A la resta del sector, la verdad es que yo el que conec millor se't sé, por tanto estaría una mentida si et confirmo, pero sí que es veritat que a la resta de sectores amb amb estas, estas dificultades per part de la empresa, part de las empresas en general, de a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy difícil, siempre pasan entre bancos. Muy sovint ens trobem en que los trabajadores tienen un sistema de trabajo a torns rotatius y el que peticionen es precisamente un de los torns, poder trabajar en un de les empreses eh, ya de forma automática denegan aquest dret derecho porque no entra dins del seu sistema organizativo con la artículo que parla del tema de la adaptación de jornada precisamente sí que parmatría a este qué tipo de adaptaciones y qué nos pasa que cada dos por tres estem tema judici per y para tipo de judicios para qué este tipo de casos Llavors si sí, es un tema generalizado en todos los sectors a Cataluña como al menos como mínima aquello que yo conec.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 la mayoría de treballadores que son las que més exerceixen aquest este dret, eh, doncs, tienen tenen a, a reduir la seva jornada i adaptar la seva jornada segons, pues, las les seves necessitats sempre que siguen raonades i justificades. I el que ens trobem és que molt sovint els treballadors i les treballadores ho acrediten, acrediten aquestes raons, però si no vol no adaptar la jornada de la manera que ho demanen aquests treballadors i treballadores, llavors molt sovint em de la judici per aquesta cuestión.